Empezamos bien la etapa. El pinchazo de ayer pues no está solucionado y me acabo de dar cuenta que perdía líquido y que me tienen que cambiar toda la cubierta y así estamos, a falta de 8 minutos para salir pues con mi rueda desmontada y con nervios. Venga, parece que aquí tienen la otra llanta para meterle, aquí tenemos la antigua y habrá que tubelizar. a Maybe tomorrow. <laughs> yes. It's better to see that now. <laughs> yes. yes. And not at the top. That's how we in Spain we warm up for the races. Perfect. Yeah. <laughs> okay. Thank you very much. Ready to win. See. If we don't win, that's on you. Yeah. <laughs> <laughs> Thank you. Y vamos a por la etapa 2, y aquí no hay amigos que valga, tú. 17 kilómetros de subida, solo empezar al 12%, así que bueno, más o menos una hora y media de subir, callar, subir, callar, beber, comer, subir, callar, queda En el prólogo quedamos segundos, en la etapa 1 de ayer quedamos terceros, y ojo, cuidado, que ahora en el briefing nos han dicho que el 60% de equipos al palco que se quedaron fuera de corte así que cada día a vigilar mucho que ayer casi fuimos nosotros pero al final supimos remontar bajando en la última parte de carrera y tercericos es que vamos a ver si nos llevamos una medallica venga venga lo más importante Acabar, no caerse, disfrutar y aprender. Y a ver si le dais un buen like de ánimos a Salita y le dejáis un comentario bien guapo que nos va a dejar a todos con la boca abierta. Primera subida del día, nos cascamos 1200, desde 1005 hasta 2007, de abajo del todo que venimos. Y mira para dónde vamos, o sea que paciencia, patas. ahí ¡Sí! ¡Sí! <risa> ¿Es <que> está... <risa> <risa> Muchas horas empujando la bici, piedras hasta arriba y uno de los cuadrices muy doloridos. Es como mazado como si tuviese daño ahí. Tienes más cuádriceps no, no, no. que José Mari Vaquero, Estoy ¿no? Generando fibras. <risa> muy harto esto, que ya estamos a dos kini, pero mira, mira, mira cómo sigue subiendo esto. Uf, por ahí la otra gente vez nueve. ¿eh? La gente a pie. Mira, a pie. Uh. Hostia, sí, sí. Al menos no son los despeñaderos de ayer tú. Hoy. Ay, ni piedras, pero. Es que hay que ir hasta arriba. <risa> ya podríamos haber pillado el huevo este. So, ayer no lo noté, pero hoy en la altura me está pasando fatura. Y el mínimo esfuerzo. Uf, no bueno, sé cuánto estaré de pulso, pero. Al final aquí. A dos kini otra vez y mira, se sube por ahí. Mira, y a la derecha, por ahí se va y se sube. Venga, dale, dale, dale. Mira qué patas del jabalí, loco. Todo fibra. Uf, está fino, eh. Tiete, fin Aquí sí que nos vamos a cagar con las vistas y con el caminito. Mira, mira, mira. Uh, cresteando todo el rat. No puede ser. Uf. Joder, joder, joder Uy, uy, uy, uy Uy, uy, uy, Ay, ay, ay Esto quiere decir que tú lo puedes hacer igual. Sí simplemente controla frenos y línea recta, línea recta, línea recta sin dar pedales, controlando la bici y nada, metiendo las ruedas por en medio de este carrilito que tenemos aquí no tiene más, ¿vale? venga, va, vale despacito, bien, bien, bien bien bien vale, de puta madre, sale grande, grande, grande, grande bien, bien, bien, bien, bien. venga, venga, venga, que está chupado esto muy bien, puta madre Vale, aquí, ojo, putecito pero se hace bien, otro que se hace bien. Vale, y aquí sí que. Hay que El problema es la derecha, tío. Tengo que practicar eso, ¿eh? Si no, estoy más jodida todavía. O hay que buscar una carrera que solo sea de izquierda. <risa> una de Podemos. Una que sea Podemos, PSOE. Vale, aquí va un trocito de barro. No tiene nada, pero ojo que no respale, ¿vale? Venga, en nada, se acaba ya. Aquí adelante se nos acaba el barro ya. Venga, bien, bien. Bien. Vamos, vamos, vamos. Venga, aquí llegamos a una de izquierdas a 90 grados. Clavamos, descrincamos. Venga, bien, de izquierdas. Vale, un poco más de barro aún, ¿eh? Venga. Bien. sobre todo si ves piedra mojada o raíces mojadas bici si bien recta intenta no pasar por encima. Esta parte es como el bosquecito de ayer que te saliste, ¿eh? ya ves que confianza y la cosa va sola. Hay que ir apartándose de las piedras, tocando un poquito freno y dejando que la bici corra cuando, cuando puede correr, ¿vale? Venga, una de derecha aquí, frenamos del todo tiramos bici. Mira, mira, ahora las rectas ya se hacen más largas. Esta carrera es muy loca. Volvemos a subir aquí, donde Jesucristo perdió las zapatillas, las pargatas. Y 40 kilómetros, 4 horas otra vez, a media de 10. Ahora eso sí, vistas. os voy a enseñar la locura de los sitios por los que estamos bajando a ver. Ay, ay, ay. Oh, oh, oh. Uh. de la pradera, hola chaval, me conocen como loco ya, me lo abre ganó a pulso, a ver, aquí vamos a ajá, ok, a ver, ah. y espérate, que dejo tu bici y vengo a partir, parece, Señores, para que veáis por dónde pasamos. ¿eh? Vaya, estamos, un kilómetro más sale. Uno más, sí, sí, raíces de mierda, pero vaya, está. Cuanto antes arranquemos... Oh, mira, mira, mira. Es que de nuevo, ¿eh? Ni con la puta bicia... Mira, mira, mira. Y esto, pues mira, a un kilómetro de metro otra vez. Venga a escalar, si tienes aquí hay sombrita, eh? un minuto de sombra no, no, no, ya estamos venga va, sobre todo si ves que te aceleras de y tal paramos un minuto y ya está y recuperamos rápido, bien Venga, ahora aquí viene sombra ya, ¿eh? Bosque cerradito y un poco de sombrita y airecito. Imagínate, si tú vas, imagínate cómo van los otros, que algunos no saben ni cómo se llama ya. Ah, y je a que se paga. Ahí, ahí, sí, sí, que está el lazo, ahí a la izquierda. Saleta, hija mía, ¿todavía no me has bloqueado en Whatsapp o qué? <ríe> Yo creo que en Instagram ya me ha bloqueado, pero en Whatsapp aún me tiene ahí. Así que ya tiene mérito, otras siete horitas de etapa y mira, aquí andamos. Saletinha, la reputa madre que parió al diablo, loco. Uy, ay. ay ¿Hacemos algún comentario, Anies? Es que creo que yo no tenemos no, ni ganas, ¿verdad? No sé qué entienden por fácil <risa> Que hoy era un poco más fácil, me dice Hoy nos dijeron que era más fácil que ayer Y hemos hecho 60 kilómetros a, a media de 8 <risa> Y yo mañana salgo con bastones y corriendo Olo, A media de 8, loco eh, Ya no... Dios. O sea, claro, es que nos quedan 3, ¿eh? Sí, bueno, sí. No, no, no, perdón Ya tenemos 3 y a tomar por culo los franceses y... bueno, perdón, y las subidas y las... Y las bajadas, sobre todo. ¿Tú qué, papá? Qué manera de correr, ¿eh? El, el día más difícil ver, para somos... grabar, ¿eh? Somos el, el hazme reír del <risa> campamento, ¿eh? Nos están esperando todos aquí. Están esperando como para decir... Estoy... ¡Míralos, míralos! ¡Ya llega el <risa> youtuber y la no, Iron Man! No lo había vivido la vida, vamos. O sea, la <risa> peor parte me la debo yo, que tengo que estar esperando una hora acá. Bueno, pero piensa una cosa, Luquita. Eh, te estás doctorando con sí, Ultra sí. Trail Runner también, o sea que a ti cuando acabes te van a dar una medalla también. Ojalá, ojalá. <risa> <risa> Uf,